<SILENCIO> y no sé, quiero volverte a ver, volverte a tener, no te quiero perder. Y no sé, quiero volverte a ver, volverte a tener, no te quiero perder. Yeah. Contigo yo me siento bien Mal Siento que esto va a terminar Mal Juro que contigo yo me siento bien Ya yeah. Siento que esto va a terminar Es fenomenal, contigo no vuelvo, ni estando mal No lo tomes personal, Quiero contigo llegar al final Inicio bien, termino mal, todo lo vivido le sal Ya no quiero estar en lo infernal, ya no quiero estar en lo ilegal No distingo el bien del mal, no me jode lo emocional Ya no sé si vas a estar, cuando logre coronar Cuando otra me quiera amar, pero no lo voy a aceptar pero no lo voy a aceptar No sé, quiero volverte a ver, volverte a atender No te quiero perder no sé.